Y ahora sí que sí, un negocio puede vivir sin una web, pero un negocio no puede vivir sin una landing page Después de haber quedado... Después de haber creado tropecientas Landing pages, al final He dado con una estructura Que permite que tu landing page Convierta Son 10 pasos, más uno Y ahora entenderás lo del más uno Que hacen que tu landing page convierta De hecho, yo todavía no tengo ni una landing page Creada, es decir Tengo tres dominios, tengo mi dominio personal El dominio de la agencia y el domingo El, el domingo, sí, el domingo El dominio De... De un programa que vamos a crear y sacaremos en febrero Y en ninguno hay una web Todos son landing pages Por eso mismo, sé que un negocio puede funcionar Mira nuestro, mira nuestro caso Sin una página web Pero no sin una landing page Entonces, ¿para que, para que una landing page convierta ¿Qué elementos debe tener? Bueno, pues primero de todo Debes entender qué es una landing page Y una landing page es una página de aterrizaje Es decir, donde... Un potencial cliente aterriza para realizar una determinada acción. Darnos su email, darnos su número de teléfono, etc. En este episodio te he traído la estructura de la landing page que hicimos para David Body, que es bueno, un psicólogo que hicimos su lanzamiento hace un par de semanas, donde se invirtieron 970 euros en publicidad y se lograron facturar los 10.000 euros que teníamos pensado. Entonces te voy a contar cuál fue la estructura exactamente de la landing page Y cómo un error tan tonto que te comentaré al final de, de este episodio Logró que tuviésemos más de un 60% de registros Es decir, 6 de cada 10 personas que aterrizaban en la landing page se registraban Esto es una absoluta locura Es decir, que de cada 10 personas que accedan a la landing page se registren 6 es una completa locura, y más sabiendo que todo era tráfico frío Personas que no conocían a David Así que te voy a revelar ahora estos 10 elementos Y además un elemento súper, súper tonto Que te lo revelaré al final del vídeo Que fue realmente el que hizo posible toda esta conversión ¿Qué es lo primero que debe tener una landing page? O lo, o lo más importante es el above the fall El above the fall Es decir... La parte que se ve antes de que hagan scroll. En cuanto que entres a la página, esa parte que se ve es la más importante. Y eso va a marcar una diferencia entre si la gente se registra o no se registra. Si te da el email o no te lo da. Entonces, ¿qué elementos debe tener esta parte? Debe tener una promesa que es exactamente lo que se va a llevar. Y debe ser algo que diga la persona, joder, o sea, es, es imposible no registrarme. O sea, todo esto es lo que me voy a llevar, es imposible no registrarme. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Bueno, pues eh, nos dirigíamos a psicólogos que querían digitalizar su negocio. Entonces, la promesa fue cómo tener un flujo constante de clientes a través de Internet y asegurar tu futuro sin depender del boca a boca. Y aquí te va un tip. Cuando crees una promesa para hacerla más potente, más irresistible, más sexy, te doy un consejo. Utiliza la palabra cómo, al principio... Habla de su deseo, en nuestro caso era cómo tener un flujo constante de clientes a través de internet, que era lo que ellos deseaban, sin o aunque irrompes una objeción. Depender del boca a boca, sin saber utilizar las redes sociales, sin tener experiencia previa. Pero sobre todo es importante el cómo habla de su deseo sin habla de su mayor problema, miedo u objeción. Vale, Estos son los pasos fundamentales para crear una promesa irresistible. ¿Qué es lo que debemos tener también en el Above default? Un vídeo explicativo de qué es exactamente lo que se van a llevar, eh, por qué deberían registrarse de aproximadamente un minuto y medio a cuatro minutos Además, si a este vídeo le puedes incluir subtítulos, genial, fantástico Y seguidamente de este vídeo tiene que haber, y cómo no, un formulario o un botón Donde le pidas el nombre si lo quieres pedir o el correo electrónico Que esto sí que es importante para después seguir estableciendo comunicación con esta persona Estos son los, los tres pasos que, bueno, pues la gran mayoría de la gente conoce Incluso la gran mayoría de la gente pone Ahora bien... Aquí hay uno que, y este sería el cuarto paso que la gente no incluye y que para mí es clave. Es decir, no hay ninguna landing page que nosotros, en sé que quiere ser agency, hayamos creado que no tenga esto. Y es el deadline, la fecha límite, la cuenta atrás. ¿Cuándo empieza esto? De esta forma lo que hacemos es activamos ese gatillo mental de la urgencia, de hey, que puede ser la última vez que veas este anuncio, puede ser la última vez que aterrices en esta landing page y mira lo que queda para que empiece. O te registras ahora, o quién sabe cuándo te volverás a registrar. Entonces, súper importante, para eso lo que nosotros hacemos es ponemos la fecha, pues el taller en vivo, el webinar, la clase, la primera clase empezará el próximo 21 de diciembre, y además debajo le ponemos la cuenta atrás donde aparecen los, bueno, pues los días o las horas o los minutos que quedan para que empiece. Estos son los cuatro elementos que tiene que tener el above default y uno que te revelaré al final de este episodio, pero mientras tanto quiero seguir con los siguientes elementos, ¿vale? ¿Qué más nos encontramos en una landing page para que realmente, bueno, pues te convierta? Pues lo siguiente que nos encontraríamos es elevar la autoridad. En nuestro caso, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, pues David lo que hizo fue incluir los logos de las universidades en las que había dado ponencias, los logos de los periódicos donde había aparecido. Cualquier logo que eleve tu autoridad. Si te has certificado en, en algún lugar, ponlo también. Cualquier cosa que haga elevar la autoridad. Otro gatillo mental súper importante y que ya hablamos de él en el podcast. Así que te invito a que lo busques y le eches un ojo. Después de estos elementos de autoridad, viene un factor súper importante. ¿Qué es lo que hicimos? Es todas esas situaciones en las que la persona se podía haber identificado que previamente habíamos estudiado, es decir, cuál es el día a día de nuestro avatar. Entonces ya lo teníamos exactamente estructurado y sabíamos cuáles eran sus dolores. Lo que hicimos fue ponerlo Para que la persona, cuando siga bajando la landing page, vea eso y diga: Hostia, si, si es que me están hablando a mí. Es decir,. ...están hablando de mí, este soy yo, yo no puedo conseguir clientes, yo no puedo... ...este soy yo, entonces de forma subconsciente lo que activas aquí son dos cosas... ...el dolor, de, de, te está doliendo y el segundo punto es que la persona se siente identificada... ...y de joder, este soy yo y además es esto que me duele... ...de hecho nos pasó algo súper gracioso y es que en el lanzamiento al final... ...gran parte de las personas que lograron entrar al máster... Le dijeron, joder David, si es que desde el primer momento Sentía que me estabas hablando a mí O sea, sentía que me estabas hablando a mí Y eso fue porque hicimos un estudio Previo al avatar, es decir Estudiamos previamente quién era el avatar Después de esto, lo que viene Esto para mí es imprescindible Quizás al principio no lo tengas, pero a medida que vas avanzando Es imprescindible y son Pruebas Pruebas de, oye Que yo estaba aquí, pero mira dónde estoy Ahora y esto es posible con esto entonces, en nuestro caso pusimos pruebas de clientes satisfechos y de la facturación de David. Es decir, poníamos, aquí tienes la prueba de que, de que el cliente está satisfecho y la prueba de que se puede vivir y muy bien de esto. La persona decía, vale, esto es posible. La siguiente parte, y, va, y vamos con el paso, creo que ya número 6, no, número 7, es qué es lo que van a aprender en nuestro caso, como este era un taller en vivo, pues le pusimos los tres secretos bien estructurados, que ya te contaré algún día cómo estructuramos estos secretos, pero así a, gros a grosso modo es, el secreto número uno es, el objetivo es demostrarle la oportunidad, el secreto número dos es derribar todas las objeciones internas que tiene la persona, todas esas creencias de no puedo, no soy capaz, eh, esto no es para mí, etc. Y el secreto número tres, la clave número tres, es derribar todas las objeciones externas, no tengo tiempo, no tengo dinero ¿Cómo se hace esto? Todo eso, ¿vale? Este es el paso número 7 ¿Qué es lo que van a aprender? Vamos con el paso número 8 ¿Quién imparte Este taller? Ya han visto un vídeo De David, ya les hemos tocado El dolor, les hemos identificado Hemos hablado también de qué es lo que Van a aprender, pero ¿Quién imparte Este taller? Y aquí hacemos una breve biografía Además ponemos una foto Para así elevar su autoridad en esta biografía lo que se trata de resaltar son esos aspectos importantes que hagan elevar la autoridad de la persona que va a impartir el taller o la clase. Y por último, y ya casi entramos ahí en ese factor de, en ese en esa cosa que hicimos que realmente provocó que tuviésemos un 60% más de conversión en la landing page. Y, y bueno, el último paso, el paso décimo sería, al final del todo, lo que hablamos fueron de sus deseos. Recuerda que al principio hemos hablado de su dolor, ¿vale? Le hemos identificado con, con las diferentes fases en las que se puede encontrar esa persona. Esto es para ti, sí. Ta, ta, ta, ta. Y al final, lo que hacemos es hablar de sus deseos. ¿Qué es lo que quiere esa persona? ¿Qué es, qué es esos sueños? Le hablamos de... de cuál, ¿Qué puede conseguir a través de, de este taller? En nuestro caso pusimos conseguir pacientes mes a mes, tener una consulta rentable, llegar y ayudar a más personas utilizando internet, lograr tu independencia económica haciendo lo que amas... Todas esas situaciones que la persona deseaba. Entonces, al principio tocábamos mucho el dolor y al final tocábamos el deseo. Tony Robbins lo decía, las personas se mueven por evitar el dolor o acercarse al placer. Así que ya te he dado los 10 los tips, te los, voy a, te los voy a mencionar rápidamente. Recuerda, lo que primero tenemos que tener es el Bob de fall con promesa, vídeo, formulario... Y el deadline, es decir, cuánto tiempo queda para que empieces esa, esa clase, ese taller en vivo, etc. Lo siguiente es la autoridad a través de los logos, pues de los lugares donde hayas estado certificado, etcétera. El sexto es, le identificamos con situaciones donde nuestro avatar se vea identificado o identificada con sus problemas. El séptimo, le demostramos pruebas. Oye, sé que tienes este dolor, pero mira Es posible, estas personas lo han hecho, yo lo he hecho Pruebas, si puede ser en formato Imagen, mucho mejor El número 8 Le decimos qué es lo que van a aprender En, clase, en caso de que sea un taller en vivo Los tres secretos, las tres claves Que van a aprender Y le damos motivos para que se registren Y después de esto, el paso número 9 es ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para contarme esto? Lo que hacemos con este paso número 9 es Activar el gatillo de la autoridad ¿Vale? En el paso número 10 le hablamos de sus deseos, de qué es lo que pueden conseguir con este taller. Todos sus deseos. Y el último paso, y es para mí lo que realmente marcó la diferencia, fue en el above default poner para quién era el taller. Esto fue sin duda lo que realmente potenció la conversión, hizo que la conversión en esta landing page fuera más de un 60%. Lo cual, si estás metido en tema de, de números, es una auténtica locura. Y fue poner: atención, taller solo para psicólogos y terapeutas. Si el taller es para todo el mundo, no lo quieren. Pero si es solo para psicólogos y terapeutas, es lo primero que va a haber una persona y va a decir: vale, este taller es para mí. De hecho, esta estrategia la empezamos después a utilizar en nuestros anuncios. Ya te diré en otro, en otro episodio cómo. Y nos funcionó muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque identificábamos de primera al avatar. Así que bueno, suscríbete si todavía no estás suscrito porque vengo con muchísimo contenido de valor, voy a hacer sorteos también y es la única forma de que no te pierdas nada de lo que estoy publicando. Un fortísimo abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Chao!